Vamos a hacer la base con anilla para que quede más firme. El que quiera hacer, porque pues la haga de crochet, la base el rectangular o ovalada, como queráis. Yo la voy a hacer de anilla. Cogemos las dos anillas, con la cara bonita, y la ponemos así. Hacemos dos medios puntos en este orificio. Eh, hemos realizado los dos medios puntos en el primer orificio. Tiramos de la hebra que hemos empezado y vamos a ir escondiéndola sin que vayamos haciendo tejiendo la cara bonita. La ponemos por debajo, cogemos la otra y la volteamos así, mirando para nosotros. Esto aquí arriba y aquí en este orificio, cogemos y hacemos dos medios puntos y estamos cogiendo cuatro anillas a la vez la esta vamos a ir escondiéndola sin que vayamos tejiendo dos medios puntos la misma operación Ponemos la anilla bonita mirando para nosotros aquí abajo. De las dos anillas, aquí abajo. Y, la... y mirando para nosotros arriba con la parte de al revés. Y colocamos ahí el ganchillo y hacemos dos medios puntos. Y se tiene que ir viendo así. ¿Ven? Así hasta 24 anillas. He llegado a la 24. Y ya no añadimos más anillas. Y hacemos dos medios puntos en los últimos dos orificios. Que ya solo hay dos anillas. No hay cuatro. Es que yo ya había cortado el hilo y me había ido a la otra hilera. Y tengo que explicar que hay que rematar con los dos orificios últimos. Con los dos orificios. Y ya hacemos un punto delizado para cerrarla. Y escondemos el exceso de hilo por aquí. Nos venimos, abrimos la, la tira esta abierta como tejo tan duro aunque aquí ya abajo tan flojo bueno cogemos otra anilla vamos a hacer esto ya como hacemos esto hacemos otra hilera más cuatro. vamos a tener cuatro en total yo creo que cuatro es bastante para la base como hacemos esta hilera hacemos la siguiente ya no esa no la grabo cogemos la, la anilla y lo bonito la enfrentamos con esto. Así. Y aquí hacemos dos medios puntos. Ya hemos hecho los dos medios puntos en ese. Ahora cogemos otra vez la anilla y la ponemos así. Encima de esta. ¿Vale? Al revés. Así. Ahí. Y ahí ya estamos enganchando tres, tres anillas. En el primero solo hemos enganchado dos. A partir de aquí hasta arriba, así. Voy a hacer otra más y se acabó. La hebra que hemos empezado la dejamos ahí para ir escondiéndola. Otra más. Y se tiene que ir viendo así. ¿Veis? Dobláis esto para acá y ponemos aquí la anilla esta así aquí y colocamos y hacemos dos medios puntos cogiendo toda la hebra claro, no un hilacho y la hebra esta que hemos empezado estirando de ella para ir escondiéndola A mí me cuesta más trabajo porque estoy viendo a través de la cámara. Ahí. Dos medios puntos. Y así es como se va viendo. Abrí y asesoraros que vaya haciéndolo bien. Si alguna anilla la ponéis al revés, pues la miráis siempre. ¿Vale? Así hasta llegar hasta que al final. Llegamos al final y hacemos lo mismo que antes dos medio punto en el último orificio cortamos la hebra y nos vamos al otro lado hacemos lo mismo que hemos hecho ahora solo la primera hilera se hacen cuatro anillas a la vez y hacemos la misma operación empezamos lo mismo que hemos hecho esta hacemos otra hilera yo que con 4 creo con 4 es más que suficiente más que suficiente para la base me voy a empezar por aquí para no tener que parar la grabación empezamos aquí mismo para que lo mismo que hacemos aquí lo vamos a hacer aquí abajo ¿vale? entonces empezamos aquí, agarramos desde aquí vosotros empezáis desde aquí yo quiero empezar desde aquí para que veáis y el hilo que hemos hecho, empezado vamos a ir escondiéndolo dos medio punto en cada orificio Y cuando lleguemos a la esquina, son 6. Aquí son 6, en esta esquina. 6 medio puntos. Y de ahí nos vamos al otro que aquí realizaremos cuatro. Cuatro. Pero vosotras ya tenéis que saber por vuestro hilo, vuestro grosor. Yo del número 9 es lo que os estoy diciendo. No sé si son cuatro o son más. A ver, es que yo aprieto mucho el hilo. Uno, dos, tres. Esto que no he escondido todavía la hebra de la lava y se me está enganchando con el trabajo este de arriba. Ahora me entendé. esconderé y quemaré. Cuatro. Nos venimos al otro extremo. Otra eranilla. Y cuatro también. Y aquí seis en la esquina hacemos dos medios puntos ya en cada orificio llegamos aquí y hacemos lo mismo la esquina 6, 4, 4, 6 dos medios puntos vamos a darle la vuelta a todo el trabajo hasta llegar aquí y hacemos punto deslizados aquí ya son dos medios puntos en cada orificio hasta llegar al final, Punto deslizado llegamos al principio de la lavada y hacemos un punto deslizado y he pensado de darle una vuelta más así que bueno, escondí la hebra la esconderé ahora mira y hacerle otra vuelta subimos con una cadena damos la vuelta a la lavada y vamos a darle otra vuelta dos vueltas vale alrededor y ya cortamos la hebra y la escondemos Lo hemos hecho antes hacemos punto de lisa y cortamos la hebra y cerramos la banda y ahora esto hay que engancharlo con el hay que esconder el hilo ahora por aquí escondemos el hilo y esto lo vamos a enganchar al bolso lo ponemos al revés porque está todo al revés la base al revés ¿Queréis hacerlo a derecho? Pues a derecho Y el hilo ¿Dónde está el hilo? Espero que distingáis a verlo Porque tan cerca no puedo poner la cámara Porque si no, no puedo tejer He metido la hebra ahí Entre la base y la primera tira En el arco Aquí El arco por, por aquí he empezado la hebra que hemos empezado la vamos a ir dejando ahí para ir escondiéndola. Vamos a ver. Y con medio punto. Ahí. El siguiente o que vaya pillando lo que podáis, que tampoco es. Ay, madre mía, qué trabajo me va a costar. Esto pasa cuando no te dejes dos vueltas a la tira. Por eso yo le he dado dos vueltas a la base. Para que cueste menos trabajo, por lo menos por un lado, meter la aguja. Ay, Dios mío, esto es muy difícil. me a una pausa porque me está enganchando el... Ahí voy, ya arreglar esos dos puntos con un punto aquí y otro aquí. Pero vaya, que si tenéis que saltaros alguno, pues tampoco importa mucho. Empezamos con el lateral, las tres tiras que va a ser el lateral. Entonces, tiene que haber uno, dos, tres, 1, dos, tres y cuatro. Cuatro, u, uh. esta de qué? ah, esta. esta que ha pasado a este de aquí que se me ha descosido menos más que me da cuenta 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 y este es un lateral hacemos el lateral lo primero Para mí esto es nuevo, igual que para vosotros. Me pasa es que yo lo estoy grabando y vosotros lo vais a ver, pero para mí todo esto es nuevo porque yo nunca lo he hecho así. O sea, unos bolsos con anilla y eso, pero están todos con las mismas puntadas, todos los laterales. Este En esta ocasión, pues no. Tenemos tira y una base que no tiene nada que ver, que nos faltará punto o no puntos, no lo sé. Porque sí tengo que coger la tira esta. vamos Voy a hacer una pequeña pausa porque se me ha descosido, ¿vale? Y ahora sigo. Bueno, no la he cosido. Simplemente la voy a enganchar desde aquí y ya está. Entonces nos vamos. Esto tenemos que intentar que esta tira de lateral, de tres tiras, queden en el lateral. Estas tres tiras, queden en el lateral. Y luego las otras cuatro que faltan. En la frente, otras tres aquí y otras cuatro aquí. Intentárselo así. Yo no lo he hecho nunca, así que para mí todo esto es nuevo. Espero que salga bien la experiencia. <risa> Ay, yo creo que sí, vaya. Ahora voy a hacer una pausa para ver cuántos puntos agarro y ahora os explico. Yo me he dado cuenta que tira, y luego la otra tira, aquí hay dos puntos, así que se quedan libres. Pasemos dos puntos deslizados. Uno. Y dos. Y ya agarramos la tira. La última que nos queda, la tercera. Que en este caso está aquí. ¿Está bien puesta? Sí, porque se había ido de... Ahí y nos venimos agarrando la esquina con el arco ves ahí encontré el arco aquí como hicimos cuando juntamos la parte de arriba y en el otro igual vais mirando si veis que pues lo juntáis y que veis que no falte punto tanto eh, lo que es las tiras porque aquí se supone que tenemos más puntos que las tiras pues si tenemos más pasemos pues puntos de lisa para llegar a la siguiente tira y lo estoy haciendo al revés para que este esta cosa que queda así se quede por dentro normalmente es por fuera ¿no? donde se pone para los bolsos para rematar una costura bonita pero aquí en este caso no sé, me gustaría que no se viera no se apreciara la base nada hacéis dos puntos de lisa hasta llegar aquí, aquí en, en todo este trozo no hace falta pero entre media de una a otro sí lo hace falta y ya está y mira, va a quedar perfecto yo creo que va a quedar más bonito de esa forma, sí está quedando como yo quiero estoy mirando ahí atrás bueno, me voy a dar la vuelta para que lo veáis ¿No Esa es mi intención. Que el arco. A ver, vamos a darle la vuelta total. ¿Veis? Esta es mi intención. Que no se aprecie apenas nada de la parte de abajo. Que se aprecie la tira. A mí me gusta más así. Que, que tuviera este este saliente, esta costura que sale cuando lo une. Que tuviera aquí fuera. Pues no. En un bolso diferente sí, pero en este encro en concreto no hablando otro, estaba hablando otro rato que tira no una trenza en un lateral y otra trenza en otro, otro lateral y cuatro delante y cuatro atrás y yo no sabía cuántos puntos solamente aquí cuando hagamos estas tres tiras hay dos puntos deslizados en cada lateral aquí y en la frente tenéis cuando juntéis una de las trenzas una tira tenéis dos puntos deslizados todo lo demás está junto Dos puntos de grisado y la última tira la tenemos aquí. Y otra cosa, viste es que yo tenía hecho aquí los medios puntos, no? Pues lo he tenido que desbaratar, porque pues como hemos tejido por dentro todo, yo quería darle la vuelta y era imposible. Y la única forma era desbaratando los medios puntos. Así que no que la habéis visto en el vídeo, no tengáis esto pillado ni hagáis los medios puntos. Para hacer los medios puntos, pues, desde aquí, pues, hay trozos que hay como socavones, ¿no ves que hace un socavón? Aquí lo he rellenado con vareta, de aquí a aquí. Luego todo lo demás, medio punto, medio punto, hasta que he llegado aquí y me he dado cuenta que también tenía que rellenar, la socavón? Aquí ha sido media vareta, media vareta. Aquí creo que es vareta, ¿veis? Aquí, pues, en este trocillo, medio punto alto, y aquí igual medio punto y ya está ya empezamos a subir 3 centímetros otra cosa muy importante de este bolso es que tengáis este va a tener que hacer doble forro porque primero una tela muy bonita para la que se vea aquí porque este forro este bolso se va a ver mucho la tela tiene que ser una tela bonita y elegante yo le voy a utilizar el raso porque cuando hagamos las costuras se van a ver por aquí entonces tenemos que hacer un forro para que se queden las costuras por dentro y otro forro para tapar el forro este de las costuras así que este bolso tiene doble forro y desde fuera os recomiendo que sea de esta tela otra cosa también que se me ha olvidado deciros cuando vayáis a juntar toda esta de aquí pillarlo con imperdible todas las tiras todas como hice yo y así sabéis seguro que no os va a faltar punto vale con imperdible ya subo lo que tenga que subir de medios puntos para arriba la primera vuelta, ya sabéis, tenéis que rectificarla en algunos trozos con vareta o media vareta y subimos como 3 centímetros. Y ahora nos vemos ya en las tiras de arriba y la asa. Y ya están los 3 centímetros que os dije, ya os expliqué cómo tenéis que hacer con la primera vuelta. Y los remaches es opcional, si queréis poner el remache yo he utilizado 10 y he utilizado ya porque aquí he puesto tres he puesto esta tira de adorno doble tiene 24 anillas así que si queréis realizarla necesitáis más anillas que no dije al principio y lo remache igual vale yo eso es ya opcional si queréis ponerlo lo ponéis eh, el enganche y la asa no pongo en este tutorial porque está ya hecho el tutorial y ya os lo enseñé al principio y este bolso es muy importante que tenga doble forro. ¿Por qué? Porque si no se vería la costura. Se vería la costura. Entonces, el primero forro, procurar que sea bonito. Yo, tanto el de dentro y el de fuera, he utilizado raso. Entonces, si lo utilizáis el de fuera, por lo menos que sea raso. Que, sea más, que se vea elegante porque se va a ver entre medias. Y el segundo forro es para esconder la costura del primero, entonces los colocamos, lo colocamos, primero coso mi cremallera todo alrededor, todo alrededor con hilo transparente y a mano y luego coso el forro, hago lo misma operación, lo coso a mano con hilo transparente y así se queda acabado yo lo que voy a hacer ahora es desbaratar esta aunque me encanta como ha quedado así pero yo dije de un principio que iba a utilizar mi asa y ahora voy a poner la asa venga ahora os lo enseño está ya con mi asa de piel con la otra asa también me gustaba mucho ya sabéis que quiere hacer esta asa y a tutorial mío de esta asa y enganche o agarradera de bolso por dentro ha quedado bastante amplio, yo me creía que iba a quedar pequeño este bolso. Aquí hay un móvil, un monedero, una gafa, un abanico y todavía le entran más cosas. O sea que tiene bastante capacidad y yo creía que no. Esta es la parte de delante porque yo le he puesto unas tiras de, de, de decoración, pero eso opcional. Y esta es la parte de atrás mía. Así queda cerrado. Y ya veis que se ve mucho la tela, así que por eso os aconsejo que pongáis una buena tela. Suscribiros a mi canal que es gratis y así tendréis también notificaciones mías del próximo bolso que voy a colgar. Y si os gusta, poner estos deditos arriba y comentadme lo que necesitéis. si tenéis alguna duda que en breve os contestaré. Chao, hasta la próxima. Gracias.